Hola, soy Arbe y hoy vamos a terminar esta velita Bienvenidos a mi tutorial Para empezar, tenemos una pistola de calor Unas piedritas de amatista ¿Veis? Un poco de flor seca unas hojitas, un poco de, de hortensia y aquí otras florecillas más Bien, pues para empezar, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo El otro día, en el otro tutorial, por pues lo que hicimos fue hacer esta vela de, de soja Lo que era rellenar el cuenquito Pues bien, ahora Con la pistola de calor La hemos encendido Y le vamos a, a dar un poquito de calor por encima Vamos a fundir esta esta primera capita que tiene la cera. Vamos a darle por toda la bandeja, ¿eh? Que se nos haga un pequeñito charco de cera. Y ahora sí, muy rápidamente vamos a poner la, la flor seca antes de que esta cera se vuelva a solidificar. Empezamos con las hojitas, así. Llevamos con un palito, otra hojita, y ahora rápidamente. Le ponemos estas flores rositas Aquí. otra en el otro lado Le ponemos un poquito de de estas blancas en el centro son hortensias otra más Pones, ponemos estas rositas así y ahora rápidamente pinchamos nuestras nuestras amatistas vamos a darle aquí un poquito de calor había soltado esta ahí un poquito de calor por el otro lado también para sujetar las amatistas vamos un poquito más por aquí Bueno, creo que ya queda lista nuestra velita. Ay, me había escapado esta. Vamos a darle un poquito. Aquí está la velita Ya por fin terminada Espero que os haya gustado el tutorial Y si os ha gustado Pues ya sabéis Pulgar para arriba Suscribiros Y muchas gracias por verme